Gran Canaria Accesible, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, pues desde aquí mi apoyo a Gran Canaria Accesible, mis felicitaciones por la puesta en marcha de, de este proyecto. La verdad es que proyectos como este son necesarios para que todas las personas podamos tener calidad de vida y podamos participar en, en toda la sociedad. Así que enhorabuena, mucho ánimo y mucha fuerza para que sigáis siempre luchando por toda la gente. Gracias.